Vamos a hablar del origen aparente de los pares craneales, como tenemos acá. Es un tema de neuroanatomía y de anatomía de cabeza y cuello. Pongan mucha atención, si tienen preguntas, ahí tenemos el chat activo para que ustedes pregunten lo que quieran. Tenemos los nervios craneales o pares craneales. Es importante conocer que existen 12 pares de nervios y esos nervios se van a enumerar en números romanos. Estos nervios se van a clasificar en tres grupos importantes. Tenemos los nervios puramente motores. Tenemos los motores. El número 3, llamado oculomotor o motor ocular común. Número 4, patético o troclear. El sexto, motor ocular externo o abducen. El número 11, que es el nervio accesorio o espinal. Y tenemos el número 12, que es el hipogloso. Esos son puramente motores. Tenemos los sensitivos. Esos sensitivos, ahí tenemos el pal craneal número 1, es sensitivo, el olfatorio. Pal craneal número 2, nervio óptico. Y el octavo pal craneal son sensitivos. Por último tenemos la clasificación de los pares craneales mixtos. Acá tenemos el pal craneal número 5, que es el trigémino. Pal craneal número 7, que es el nervio facial. El noveno, que es el glosofaríngeo. Y el número 10, que es el vago o neumogástrico. Esa es la clasificación que ustedes tienen que tener en cuenta con relación a esos pares craneales. Vamos a conocer lo que es origen aparente para que ustedes tengan en cuenta de qué estaremos hablando a continuación. El origen aparente es la fibra nerviosa o el lugar de origen en el encéfalo de esos pares craneales. Vamos a conocer de dónde se origina. Ya hablando del origen real, el origen real viene siendo la neurona o el núcleo que da origen a ese nervio. Acá vamos a tener los pares craneales que podemos evidenciar a nivel del encéfalo. No tocaremos el par craneal número 1 y el par craneal número 2, ya que estos pares craneales se consideran como una proyección hacia el sistema nervioso. Y por su origen, que estará ubicado a nivel del globo ocular, y a nivel de la fosa nasal. Estos no se originan en el encéfalo, se originan fuera del encéfalo. Uno se origina a nivel de las células bipolares de la mucosa olfatoria, que es el primer par craneal, nervio olfatorio, y el segundo, que es el nervio óptico, se va a originar a nivel del de globo ocular, específicamente en la retina. Vamos a ver el origen de los pares craneales número 3 hasta el 12. Conocer el origen aparente de cada uno de ellos es importante. Acá tenemos el nervio oculomotor o tercer par craneal, este que se ve acá. Este pal craneal, recordar que es puramente motor, su origen aparente va a ser a nivel del mesencéfalo, en la cara anterior del mesencéfalo, específicamente en la fosa interpeduncular. Acá tenemos, fosa interpeduncular, cara anterior del mesencéfalo. Ese es el origen aparente del pal craneal número 3, conocido como motor ocular común o nervio. Oculomotor. Tenemos acá el pal craneal número 4, este se origina en la cara posterior del mesencéfalo, específicamente debajo de los colículos inferiores. Esta estructura acá, que tiene cuatro eminencias, se llama tubérculo cuadrigémino o también conocido como colículos superiores, estos que están acá, y colículos inferiores, lo que se ven acá. Entonces, en la cara posterior del mesencéfalo, específicamente debajo de los colículos inferiores, tenemos el origen aparente del nervio patético o troclear, cuarto palcraneal. ¿Entendido? Origen aparente del patético o troclear en la cara posterior del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores. Ese es su origen importante que ustedes tienen que conocer. Único par craneal que se originará en la cara posterior del mesencéfalo o en la cara posterior del de tallo encefálico. Este se va a hacer anterior abrazando los pedúnculos cerebrales, como lo vemos aquí. Se va a evidenciar en la cara anterior del mesencéfalo cuando abraza los pedúnculos cerebrales. Esta estructura se llama puente. Recordar que en el mesencéfalo solamente tenemos pal craneal número 3 y el par craneal número 4. En el mesencéfalo. Pasando el puente. Es esta estructura. En el puente, en su cara superolateral, encontramos aquí el quinto par craneal, conocido como nervio trigémino. El origen aparente del nervio trigémino estará ubicado en la cara superolateral del puente. Acá podemos ver dos tipos de fibras. Recordad que este es un nervio mixto. Ya los dos mencionados anteriormente son puramente motores. Este nervio que se ve acá es el trigémino. El cual tiene fibras, estas son las fibras motoras, las finas, y las gruesas son las fibras sensitivas. Recordar ese tipo de identificación. Estas son las motoras del nervio trigémino, las finas, y las más gruesas son las fibras sensitivas. Compartan el video por favor con más personas para que lo puedan seguir viendo y así puedan disfrutar de este contenido. Recordar esto, miren. Fibras sensitivas son las gruesas, fibras motoras son las finas. Nervio trigémino quinto par craneal. Luego pasamos acá entre el puente y el bulbo. Esto acá es bulbo raquídeo o médula oblongada. Este surco que se ve acá se llama surco bulbo pontino. Surco, bulbo pontino, también conocido como surco bulbo protuberancial o también conocido como surco ponto medular. En ese surco, bulbo pontino, bulbo protuberancial o punto medular, como ustedes quieran llamarle, se van a originar los siguientes pares craneales. Acá tenemos este par craneal que se ve aquí. Nos quedamos aquí en el quinto. Este par craneal es el número 6, llamado nervio motor ocular externo o adducens. Este va a originarse en el surco pontino específicamente por encima de las pirámides vulvares. Luego tenemos acá, por encima de las olivas, lateralmente al nervio adducen tenemos el origen aparente del nervio facial, que es este que se ve aquí. Se encuentra también el mismo surco bulbo pontino. Lateralmente al facial tenemos este chiquito que se ve acá, que se llama nervio intermediario de riceberg que es el ramo sensitivo del facial ese es un ramo del facial y tenemos por último este que se ve acá que es el nervio vestíbulo coclear nervio vestíbulo coclear que es el octavo par craneal también conocido como nervio auditivo o estatus acústico esos son los pares craneales si ustedes se dan cuenta vamos a ir enumerándolo de arriba hacia abajo por ejemplo esto acá correspondería al segundo par craneal pero no lo vamos a hablar como mencionamos anteriormente esto pertenece a la representación del quiasma óptico y esto acá correspondería a la parte del primer par craneal correspondiente a esa estructura al tracto olfatorio. Ahí tenemos primer par craneal, segundo par craneal, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Si ustedes se dan cuenta, cefalocaudal, desde arriba hacia abajo. Podemos ver también acá los siguientes pares craneales que se van a encontrar exclusivamente en el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo tenemos esta estructura que se ve acá, se llama surco posterolateral o surco retroolivar. Esta eminencia se llama oliva. Esta es la oliva. Tenemos un surco delante de la oliva que se llama preolivar y un surco detrás de la oliva que se llama retroolivar. También le podemos llamar surco anterolateral a este y a este surco posterolateral en el surco posterolateral tenemos el origen de tres pares craneales de superior a inferior aquí tenemos este pal craneal el más superior nos quedamos en el octavo este acá es el noveno pal craneal llamado nervio glosofaringeo ahí tenemos debajo del glosofaringeo tenemos el décimo pal craneal que es el nervio vago o neumogástrico nervio vago o neumogástrico estará en el surco retroolivar Debajo del de origen del gloso acá, número 10. Luego tenemos el nervio accesorio. Recordar con este nervio accesorio, que es el número 11, tiene dos orígenes: tiene un origen cefálico o craneal y un origen espinal. Esta porción que se ve acá es el origen espinal del nervio espinal, que se va a originar en los seis primeros nervios espinales, luego penetra el agujero magno. Y va a salir del cráneo por la agujero rasgado posterior. Pero antes de eso se va a unir a este que se origina del surco retrolivar, Formando así el nervio accesorio o espinal. Y por último jóvenes, acá tenemos este nervio que son de a 12 raicillas según lo describen los autores. Es el nervio hipogloso originándose en el surco preolival o surco anterolateral. Y ahí culminamos con esos pares craneales. Saber que los pares craneales jóvenes o nervios craneales son dos y es importante conocer el origen aparente de cada uno de ellos. Recordar, en el mesencéfalo se van a originar dos pares craneales. Uno en la cara anterior, en la fosa interpeduncular que es el tercer par craneal. Vamos a cambiar los colores. El tercer y el cuarto par craneal se originan a nivel de mesencéfalo el quinto par craneal, por sí solo, se va a originar en el puente, cara superlateral del puente. Estos tres que se ven acá, se originan en el surco bulbo pontino entre el puente y el bulbo-raquídeo. Y estos que se ven acá, los últimos cuatro pares craneales, se van a originar en el bulbo-raquídeo. Estos son pares craneales exclusivamente vulvares estos son entre el bulbo y el puente este es exclusivamente pontino y estos son mesencefálicos recordar que el primero y el segundo no se originan en el encéfalo sino fuera del encéfalo este en la fosa nasal en mucosa olfatoria, y este en el globo ocular células bipolares de la retina si tienen preguntas por favor pueden hacer sus comentarios más adelante vamos a hablar detalladamente de cada uno de esos pares craneales, lo que quería mostrar acá es el origen aparente de cada uno de ellos, también conocer las estructuras que inervan, para eso lo hablaremos con más detalle cuando hablemos del origen real y las estructuras que inervan con sus distintos ramos, por dónde sale del cráneo, también es importante conocer eso. Entonces, en el próximo video, jóvenes, vamos a hablar del origen real de los pares craneales, para así poderlo dar en tres clases. Así que queden bien y nos vemos en una próxima. Bye.